Soy Penélope Muñoz, del grado quinto del Colegio UNICAP. Hoy les voy a enseñar cómo hallar área y perímetro. Primero, ¿para ¿qué es hallar el área de una figura? El área de una figura geométrica es todo el espacio que queda entre los límites de una figura. Por ejemplo, el cuadrado. Para hallar la cuadrado se multiplica base por altura. Altura igual a 5, base igual a 5. Entonces, base por altura es igual a área. Entonces 5 por 5 es igual a 5 al cuadrado, igual a 25. 25 es el área del, del, es el área del cuadrado. Y aquí tenemos comprobación. Ahora voy a enseñar a hallar el área del rectángulo. Para hallar el área del rectángulo se multiplica base por altura igual que al cuadrado. Altura 3 base 5. Entonces, base por altura igual a área. Entonces, 5 por 3 igual a 15. 15 es la área del rectángulo, de este rectángulo. Ahora vamos a hallar el área del círculo. Para hallar el área del círculo se necesita un número muy importante, pi. Es muy importante para la matemática, se utiliza en muchos cálculos. En la actualidad no se conoce el número exacto de pi, por eso utilizamos una aproximación. La suma 14, 1, 59. Se multiplica pi por radio al cuadrado. En este caso, radio es igual a 3. Es igual a 3,14159 por 3 al cuadrado. Que es igual a 3,14159 por 9. Es igual a 28,27431. Este es el resultado. Este es el área de la circunferencia. Ahora voy a enseñar allá el perímetro de dos figuras. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la longitud de la línea que bordea la figura. Para hallar el perímetro del rectángulo se suman sus cuatro lados. Altura más altura más, más base más base. Entonces, base más base más altura más altura es igual al perímetro. Entonces, dos bases más dos alturas es igual a 2 por 5 más 2 por 3, que es igual a 10 más 6, que es igual a 16. 16 es el perímetro del rectángulo. el perímetro del círculo. Para el círculo nuevamente se necesita el número pi. La fórmula es 2pi r igual a perímetro. Entonces 2 por 3,14 y así 6 por 3 que es el radio es igual a 189096. Entonces, 189096 96 es el perímetro de la circunferencia. Aquí les enseño a hallar perímetros y áreas. Gracias por ver mi video. Adiós.